Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Comarket. Bueno amigos, hoy continuamos con el video número 2 de las algas, con los tipos de algas, sus causas y su solución. Eh, antes de arrancar con el tema quisiera aclarar algunas dudas del video pasado y algunas cosas que me faltaron en el video pasado. La primera es que en, el alga, en la diatomea solo mencioné que eran verdes, y en las fotos las puse marrones. Sí, la diatomea se presenta en esas dos formas, algas marrones y algas verdes. ¿Cómo la vamos a identificar? Que en el momento que la hagamos con el dedo, se van a zafar súper fácil las algas. Eso por un lado. Por el otro lado, de la cianobacteria, y gracias pues a, a una de las personas eh, que nos siguen en el canal... Eh, me mencionó sobre los excesos de fosfatos y sí tiene toda la razón cuáles son los excesos de fosfatos excesos de alimentación normalmente todos los alimentos pues, no todos pero hay muchos que son ricos en fósforo y cuando se nos va la mano eso también aumenta los niveles de fósforo materia orgánica y también nos puede generar cianobacteria bueno voy a arrancar con el tema y hoy voy a arrancar con la con el alga con el stack horn. yo había hablado en el video pasado y había dicho que era lo mismo, pues que no era lo mismo, pero se trataba muy similar como el alga pincel, la voy a separar, y por qué? Les, les voy a aclarar por qué se trata igual que el alga pincel, lo que pasa es que son de la misma familia de algas, hay un grupo de algas que se llaman las algas rojas, y la pincel y la staghorn están en ese mismo grupo, y normalmente aparecen por las mismas causas, CO2 fluctuantes, o acuarios con mucha iluminación, pero con un CO2 insuficiente, fallas en el movimiento y en la circulación del agua es muy común que que ocurra en esas ocasiones eh, la verdad en la vida solo me ha dado una vez la, el alga Staghorn y la solucioné fue subiendo el nivel del CO2 con eso fue suficiente para que se empezara a deshacer y se perdiera normalmente da mucho en los helechos, le gustan mucho los helechos sobre todo los helechos que tienen como las puntas bifurcadas el windelov el Trident son muy muy buenos para este tipo de alga y estoy seguro pues y convencido que con niveles óptimos de CO2 podemos eliminar el alga ya que estoy tocando ese tema yo veo que hay un problema que no solo es en Colombia sino a nivel mundial y es que hay muchas personas que tienen CO2 casero o tienen CO2 profesional pero fallan es en la dilución del CO2 en el acuario ¿cómo así que en la dilución? sí muchas personas compran un kit de CO2 con un difusor a un acuario de 300 litros, eso tenemos que averiguar muy bien o tenemos que asegurarnos muy bien qué difusor o qué reactor o qué nebulizador nos sirve para nuestro acuario antes de instalar el sistema. Vos puedes tener un sistema de CO2 súper costoso y tenés un difusor que no te sirva para diluir el CO2 correctamente en tu acuario, perdiste la plata. Entonces, aquí voy yo porque hay muchas personas que dicen que tienen las algas que le suben el CO2 al máximo y no se soluciona el problema, obviamente hay que evaluar otro tipo de cosas, filtración, excesos de nutrientes, desbalances nutricionales y realmente la falla está en qué, En cómo diluyen el CO2, créanme que puede ser una bobada, pero he visto muchos acuarios que tienen ese problema, entonces siempre que tengamos un CO2 profesional o un CO2 casero, tengamos la certeza de que el difusor o el reactor que estemos utilizando sea adecuado para el tamaño del acuario y bueno, me desvié demasiado entonces, hablando de esta alga Starhorn, recuerden, subirle el CO2 a los niveles adecuados y nivelar eso obviamente pues con la cantidad de luz que tenemos y de todas formas, para todas las algas es muy conveniente saber cómo están nuestros acuarios de nitrógeno, de fósforo otro, otro de las personas, otra de las personas que nos siguen en el canal estaba hablando sobre el potasio eh, rara vez el potasio genera algas porque si hay un nutriente que es esencial en un acuario es el potasio es más el potasio sirve de vehículo para los otros nutrientes entonces eh, tenemos que echarle demasiado potasio como para llegar a generar algún problema mm, si se nos va la mano en el potasio qué puede pasar las hojas se como a arrugar los tallos también pero realmente es, es difícil. Y también escribía la misma persona eh, sobre otros nutrientes, magnesio, eh, calcio. Es difícil que se presenten problemas, pero lo puede haber. Pero como en este video estamos hablando de lo más práctico, realmente la mayoría, yo diría que más de un 90% de las algas que se presentan en nuestros acuarios plantados se generan es, por desbalances nutricionales, por desbalances entre la iluminación y el CO2 y entre esas tres cosas está el secreto de mantener el acuario libre de algas. Obviamente complementándolo con la filtración, con el flujo del acuario, con la filtración biológica. Recuerden todo lo del video del anterior. Eh, no el de las algas, sino de cómo prevenir algas. De todas las partes que hablamos para tener nuestro acuario en condiciones óptimas. Entonces la Stathorn, recuerden, subirle el CO2 a niveles óptimos. Si de pronto con el, los excesos de CO2 exceso no, nivelando los niveles de CO2 no se mejora manualmente empecemos a quitar las hojas que tengan eh, ese problema porque realmente es muy, muy dura de, de, de quitar y eliminar bueno, seguimos con la punto verde, esta alga puede aparecer al principio cuando el, agua, cuando el agua está maduro cuando está viejo, en cualquier momentico normalmente aparece en dónde puede aparecer lugares donde tengan el agua levemente duras eso es una de las opciones la otra, acuarios que tengan niveles bajitos de fosfatos, entonces tienen mucho nitrógeno, poquito fosfato, no hay un equilibrio y puede aparecer el alga, el alga punto verde. Acuarios con lo mismo, poquito CO2, entonces no se balancea ni con la luz ni con los nutrientes. Y fotoperiodos largos. Acuarios con fotoperiodos muy prolongados también puede generar este tipo de alga cómo se soluciona entonces si sí, sí, ya sabemos que si es un poquito, si tenemos poquito fosfato pues adicionar fosfato para equilibrarlo con el nitrato esa es una de las opciones si tenemos el CO2 bajito pues aumentar eh, el CO2 reducir los fotoperiodos cómo la podemos eliminar a mí me gusta mucho utilizar la, la, los, los scrappers eh, eh, ese tipo de cuchilla no es como una cuchilla de bisturí sino que tiene una una cuchilla recta de aluminio ...y simplemente con eso se quita súper fácil en los vidrios... ...también con una cuchilla de bisturí... ...o bueno, con cualquier esponjita lo pueden retirar... ...normalmente cuando hagan eso traten de hacer un cambio de agua... Eh, ...eso por ese lado... ...bueno, sigo con la cladófora... ...la cladófora normalmente da en acuarios muy maduros... ...en acuarios que ya están establecidos hace un año... ...hace dos años, tres años... Eh, ...no pueden aparecer en estos acuarios o lo podemos introducir al acuario esta es de las pocas algas que se pueden transmitir de un acuario a otro acuario las otras no, lo que son la pincel, la filamentosa, eh, punto verde es muy raro que tú cojas una planta con, ese, con esas condiciones y la pases a otro acuario y que esa alga empieza a dar en ese acuario recuerden que las algas da por las condiciones del agua de tu acuario entonces normalmente cuando uno tiene una planta con algas la pasa a otro ambiente en la mayoría de los casos se soluciona el problema pero esta que estoy hablando en este momentico la cladófora puede aparecer en acuarios muy maduros o puede transmitirse de acuario a acuario qué recomendación les doy si las plantas que ustedes compran no son en in vitro o no tienen ningún proceso químico sino que son así en, en, en pues que se venden los tallos sumergidos Pégale una buena lavadita eh, en, con agua de la llave sin ningún problema, para que ustedes estén más tranquilos. También podemos hacer desinfecciones con, con hipoclorito de sodio, por decir, al 0.02%, rápido, con glutaraldehído, con floris Excel. Entonces, tengan, tengan eso en cuenta. Entonces, la cladófora aparece en acuarios muy maduros y cuando aparece invade todo el acuario entonces en este tipo de alga lo que les recomiendo es que cojan la mayor cantidad de cladófora que puedan del acuario o sea todo, todo lo que más puedan de cladofora del acuario retírelo y van a diferenciar la cladófora de la filamentosa es porque la cladofora es durita y cuando ustedes le hacen así hace como un ruidito como a diferencia de la filamentosa que cuando la sacas de la huella se compacta inmediatamente la cladofora es, un... hágase de cuenta, tocar como cabello es así de dura normalmente conocemos la cladófora comercialmente, esas Mosbol o esas marimo balls que venden, eh, eso es cladófora. Entonces como para que tengan una idea más o menos, pero cuando dan los acuarios, son como unas, unos pelitos largos muy duritos. Igual ahí en las imágenes aparece. Y bueno, como todas las algas, recuerden por favor corregir los niveles de CO2, la luz, los nutrientes. Igual, por favor. Y ya ahora les voy a hablar... De dos, de dos algas no, Esto para, eso son pestes, realmente no son algas, pero las quise meter dentro del tema, porque pues dentro de, de este video, porque realmente nos generan problemas. Entonces uno es la utricularia jiva, ahí aparece en la foto, eh, esta alga realmente, alga no, eso es una planta carnívora, aparece normalmente cuando de pronto compramos plantas en algún lugar, puede venir en, en esa planta es muy común, es muy común en los musgos, eh, son unas tiritas, son, son un, es una planta con unas tiritas, una bolita, una tirita, una bolita, es muy frágil, entonces aquí no les voy a recomendar el cepillo de dientes para retirarlas, aquí la verdad que cuando vean esa alga, lo que tienen que hacer es cada vez que vean, retirar, retirar, retirar, es una alga cansona es una alga muy difícil, es una alga no, es una planta muy difícil de retirar de los acuarios, es muy fácil y se reproduce a mil, O sea, tiene una capacidad, ojalá si fueran las tapizantes, esta planta se reproduce demasiado rápido. Entonces, entre más saquemos, más rápido la vamos a eliminar. Y por favor no ser muy bruscos, porque cuando la jalamos muy duro, se puede romper. Y con un solo ojito que quede la planta, que puede ser de un milímetro, es suficiente para que se siga repartiendo en el acuario. Y lo otro son las plantas flotantes, pero en este caso les voy a hablar sobre las de la familia Lema. La lema menor y todas esas flotantes de hoja pequeña. ¿Por qué? Eh, a nosotros nos gusta tenerlas en los acuarios, pero muy bueno si de pronto las tenemos localizadas. Yo, no, pues, yo he hecho en algunos acuarios un, un cuadrado de icopor o, o bueno, de ese material en que empacan de esas neveras de icopor grandes. No sé cómo le dicen en otros países. Tecnopor creo que es. Hacen un cuadradito y en el centro le hacen otro cuadradito y ahí adentro ponen las flotantes de forma que no se rieguen por todo el acuario. ¿Por qué? Porque son muy eficientes tomando nutrientes del acuario, o sea, te van a dejar el acuario sin nutrientes. Y segundo, que como tienen las raíces dentro del agua, pero las hojas están por fuera, tienen la capacidad de absorber todo el CO2 atmosférico. O sea, el acuario no puede tener CO2, pero ellas sí son capaces de sacar el CO2 de la atmósfera, entonces van a crecer muy rápido, y nos van a empezar a robar la iluminación del acuario, entonces ahí vamos a empezar a tener problemas. Si nos gustan las plantas flotantes, por favor. Manténgalas controladas para que no nos desbalance el acuario. Y bueno, aquí terminó el video. Eh, quiero hacer un resumen de todo. Y es empezando con los niveles de nutrientes, CO2 y luz en el acuario. Independientemente del alga que les aparezca en su acuario, es muy bueno saber qué es lo que está pasando. No es, no es por decir, me apareció alga pincel, voy a hacer tal cosa. O me apareció alga filamentosa, voy a hacer tal otra. No, antes de hacer... Es muy bueno saber por qué está pasando. Y recuérdenlo del video anterior. Revisar la filtración. Revisar el flujo del agua. O sea, que si esté dando el recorrido completo, que yo no tenga cúmulos de materia orgánica recuerden por favor no escatimen en filtración, mantengan sus filtros cargados de material biológico es muy importante, recuerden la ilusión de CO2 y si no tienen CO2 recuerden que las luces de sus acuarios que no sean demasiado intensas, que no sean demasiado fuertes recuerden que haya un balance siempre dependiendo del tipo de nuestro acuario de iluminación con nutrientes o de la iluminación nutrientes y CO2 entonces realmente el éxito de un acuario plantado estar más es en conocer nuestros acuarios y en tener las bases listas, filtración, de verdad que independientemente de la luz que tengan, del CO2, de todo lo que tengan, para mí lo más importante de un acuario es la filtración y de eso va a depender que también esté su acuario, sus plantas, sus peces y bueno cualquier duda que tengan ya saben que en los comentarios vuelvo y les agradezco a todos por los comentarios que han hecho, les agradezco muchísimo eh, es una satisfacción muy grande que les hayan gustado los videos espero poder mejorar más y, y, y traer temas más interesantes y me gustaría hacer algo simplemente se me está ocurriendo pero ya vamos viendo el, con el tiempo si lo podemos hacer es cuando me pregunten cosas de otros temas más bien vamos a hacer un video de 8 10 15 20 minutos respondiendo a esas preguntas entonces no va a ser una sola persona que me pregunta y yo le respondo, sino que vamos a hacer todos y yo creo que esa es la mejor forma que hay de aprender. Y lo otro es, en nuestros videos la verdad no hemos mostrado mucho del trabajo que nosotros hemos hecho, entonces ahí les voy a dejar nuestras redes sociales, Instagram y Facebook para que vean muchísimos de los acuarios y de los proyectos que hemos hecho para que ustedes se inspiren. Y bueno, y también los que estén en Colombia saben que estamos en Medellín y aquí estamos para servirles. Que estén muy bien. Chao.